En el día de hoy, él va a hablar, claro está, tampoco puede hablar todos los días. El vocero no. montano sí puede hablar todos los días, dos veces al día, porque. Y lo, entonces, es diferente, la comisión de aquí es diferente a los demás países, donde la, la, la, la comisión la preside el presidente, valga la redundancia, ¿verdad? Sí, y aquí no. Sí, los presidentes no hablan todos los días, el presidente habla ah. cuando entiende que ya recopilar una serie de información y de datos que pueda eh, ser de verdad eh, importante lo que le pueda decir alguien el, el, día, el día que el el que, que, que, que, que yo que, que, el día que es yo necesite que me defiendan el día que yo necesite que me defiendan yo no voy a buscar a otra gente más que ha visto no me no no no tengo quien me, no voy a buscarme a nadie entonces el día de hoy el día de hoy de presidencia dirigirá a la nación eh, tú sabes que está pendiente de que se arrecien la, más las medidas que se han tomado eh, por ejemplo el mismo toque de queda el mismo eh, la misma eh, eh, ¿cómo se llama? que estamos viviendo cuarentena que estamos viviendo en este momento de manera eh, eh, eh, y de alguna manera, valga la redundancia eh Crear las acciones para que el dominicano entienda que esto es real y que debe cumplir y acogerse a las medidas que se están tomando. Ojalá que en el día de hoy, eh, dentro de las informaciones que va a emitir el presidente de la República, esa estén en agenda, eh, producirla porque realmente hay que buscar la forma de que la gente, de que el dominicano cumpla a cabalidad, la, la, las, las, las normas que se han estado estableciendo para evitar Sergio que este país queden o quedemos dos Mira, o tres hay, hay, que hay, podamos echarlo hay, para adelante si tú te fijas hay, hay dos, los dos factores que tiene de, de importante que, que han hecho que el corona que, que esto que estamos viviendo sea un poquito más difícil es la condición económica del pueblo dominicano y la vulnerabilidad que tiene su economía en cuanto a su economía diaria, o sea, con la economía del hogar, donde casi todos no dependen de un cheque, donde las personas tienen que trabajar hoy para comer mañana, tienen, viven de la impronta comercial, eh, de negocio informal, todas esas cosas es lo que lo, es que tiene a las personas un poquito más eh, eh, intranquilas. El presidente, creo que el presidente sí... Si, eh, Habla más de, de, de, de cómo va a ayudar a que las personas económicamente se queden en su casa puente económicamente quiere decir que ese día ellos se van a quedar en su casa una semana Pero van a tener el sustento el sustento de su, de su familia por ese por esa semana Va a lograr una gran, un primero tocar ese tema Y el segundo tema simplemente se arregla con Macana Mira por qué según tema se agrega con una cara, porque Porque ¿a qué hora está saliendo la gente? ¿A la hora que nos está trabajando? O sea, a la hora que está el toque de queda, que la gente sale a la calle, ¿no se trabaja esa hora? No hay no hay por qué, entonces, simplemente no se cumple por rebeldía. Si el expresidente le lleva seguridad de que... Vamos a poner, tú dices, bueno, en Estados Unidos no son economías no comparables. En Juan, no sé, compañía, compañía, eh, economía no comparable, eh, Italia, eh, España, pero al, el, el, el norteamericano se queda en su casa porque sabe que puede recibir un cheque, puede tener una condición económica diferente, puede tener su comida en su casa y se queda tranquilamente. ¿Tú entiendes? Ahí no hay problema. El problema radica aquí: el no cumplimiento primero eso se logra fácil con par de palos y par de montar en el o resea los palos eso se resuelve ahora bien el problema económico es lo más difícil o sea la gente tiene miedo no quiere que, no, que no, no se quede en la casa es porque no la gran mayoría tienen obligatoriamente que buscar la comida de ese día y al tener que buscar la comida de ese día arriesga su vida no sabiendo que si se muere no come ¿tú entiendes? Arriesga su vida. Sí, pero eh, vamos a esperar, Sergio, entonces a ver lo que va a decir el presidente. Eh, estamos eh, casi seguros de que estas medidas que se han tomado se van a arreciar más, porque de alguna manera hay que buscarle una vía de solución a que la gente respete las medidas de quedarse en su casa, porque si no, Sergio Antonio Romero, esta va a ser una situación Mira, y, que le pusiste sí, presidente Y el presidente tiene que darle seguridad. Al, al ser humano dominicano de que el, la el los funcionarios y la presidencia está de la mano con el pueblo que quiere esto o sea tiene que darle ese, ese, ese hoy tiene que dar un discurso de que decirle mira nosotros su problema nos interesa porque sin, para, no es secreto para nadie en ningún país donde se está viviendo la crisis en ningún país donde se está viviendo la crisis eh, hasta ahora, ahora mismo no se ha hablado de malversación de fondos. Oye, en medio de esta crisis ya hemos tenido hasta funcionarios que han sido cancelados, que han sido cancelados o han renunciado por problemas de, de, de corrupción administrativa. Eh, es el único se... país. El, oye, yo he leído, yo he leído prácticamente toda la prensa eh, donde está la crisis y ahora mismo y hasta ahora no ha habido una denuncia de corrupción y de y de y, de, y de problemas en el suministro de para la crisis que nada más en este país señores nada más en este país ¿Mm? mira serio eh, no sé si el presidente tal vez no creo que lo haga pero debiera eh, referirse a ese tema que tú acabas de mencionar en cuanto a esa vergüenza nacional la gente no tiene dice dice la gente que, Oye, pero que ¿no? genera esa situación eh, que se ha denunciado a tal punto que la embajadora norteamericana se ha referido a esa situación del de, eh, aspecto de corrupción que increíble, ha estado terminando las compras. Que, se está, que ha estado haciendo el Estado Dominicano en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Yo creo que eso tiene que ser eh, vergonzoso para nosotros como Listo, país. Que en medio ningún país... Oye, ¿en viva país ha registrado es, eso? Que vive el mundo y sobre todo Sergio Romero, este país, eh, funcionarios, empresas o empresarios de este país se presten a que eh, continúe esta, esta corrupción que ha... Que ha, que ha estado en este país y históricamente y que en, en, en medio de esta situación, entonces, continúe, ¿qué ¿Por, se qué que eso? ¿por qué te digo? Porque, Porque eso le da seguridad al pueblo de que, mira, están pensando en mí, pero si tú los funcionarios no están pensando en ti, los funcionarios están haciendo negocio con una desgracia, con la desgracia del pueblo. Oye, Imagínate, el presidente Danilo Medina debiera poner un ejemplo. Claro, y esos corruptos que se han estado aprovechando de esta situación, debiera ponerlo en el parque Enriquillo. Sí, el cuero, el en cuero, viñalo un agua y sal y por un ejemplo con eso, porque en medio de esta situación y en las condiciones que está este país no ahora, que ha estado siempre producto de la corrupción y en este momento continúa, ni aún así hace un stop hace una parada ¿eh? continúa Mira. esta situación entonces, Mi, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? eso es lo que te digo, la inseguridad de, del, del pueblo, es ese que dice contra pero no están pensando en mí no, eso esto, esto es disparate, porque si ellos mismos están haciendo negocios con lo que está allá arriba, me imagino, ¿tú entiendes? Entonces, no, no, no. tiene que darle seguridad a eso. Y una cosa, Víctor, en, en, en Estados Unidos, Nueva York principalmente, un comerciante, oye, privado, eh, un comerciante, eh, estaba acaparando, tenía un, un promedio de unos 200, 300 ventiladores y miles y miles de, de mascarillas y cosas en un almacén para revenderlo. ¿Tú sabes lo que hizo el FBI? Fue ese lo quitó y lo mandó para el hospital. Regalado a la gente. Debió mandarlo, él, debió mandarlo también al hospital junto a él y meterlo con sí, todo lo que tiene que pues, Pero te estoy diciendo eso: a un comerciante privado, a, un, a una gente que no es del Estado. Lo que le hacen en, lo, en, en, en países donde se respete, donde las leyes, donde, donde esto tiene que ser una sensibilidad. Entonces, es el punto álgido que tiene la, la sociedad ahora mismo. Esta, esta, esta, esta condición que tenemos. Por lo tanto, no solamente. Que nos unamos nosotros, también ellos allá arriba, que son los que dominan el sistema. Así es. El... Vamos, vamos, Sergio, en este momento entonces a pasar con allá con Ever para que nos coloque este, los principales. Si no saluda saludo, si no una, una, una televidente a que es diario que te ve y nos ve a nosotros a través del contacto diario, de, que es Claudia Ah, que me, ve, a que me ve, que no te sí, que nos ve. No, no, porque a mí no me veía, pues yo no estaba. Claudia Alonso, que está en su casita, dice, desde de, de la cuarentena me la he pasado todos los días por la mañana porque a veces no la veo porque eh, eh, ella trabaja en el magisterio y a veces no está en la casa a esta hora. Pero,